La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó el pasado martes en grande y en detalle el proyecto de ley de organizaciones políticas, norma que tiene como objetivo regular la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria en Bolivia. Consta de 105 artículos o cuatro disposiciones transitorias y una disposición abrogatoria. Lo que se está haciendo es de que el partido o candidato que quiera participar en las elecciones del 2019 previamente tendrá que realizar elecciones internas, es decir, las primarias el 21 de enero del 2019. El texto apunta a profundizar la democracia a partir de la elección de candidatos a la presidencia y vicepresidencia mediante el voto de los militantes en un proceso electoral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 presidente para la gestión 2020-2025 y obviamente esos resultados va a ser una eh, votación eh, de un referendo implícito si vale el término que va eh, prácticamente revocar los resultados del 21 de febrero. En el caso del Movimiento al Socialismo garantizó que Evo Morales se presentará a las elecciones primarias y no dan lugar a dudas que será candidato del oficialismo en los comicios generales que se prevé tengan lugar en octubre del 2019, basados en una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2017, aunque los demócratas consideran que el primer mandatario no puede ser candidato. Tribunal Supremo Electoral, que en sus manos está la paz la tranquilidad y la democracia de este país. No se puede pretender que a partir del abuso de poder se pretenda poner por encima de la voluntad del pueblo una sentencia constitucional que ha salido de un poder constituido como es el Tribunal Constitucional. El artículo 208 de la Constitución no prevé que eh, exista otra atribución que las descritas, las sentencias del Tribunal Constitucional de acuerdo a la misma Constitución Política del Estado tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio, lo manifestó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 sería tratada este jueves en el Pleno de la Cámara de Senadores.